Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucho y te quiero invitar a nuestra tercera edición del programa Despierta tu luchador. Va dirigido a ti quien desea despertar su luchador social. Los beneficios que podrás obtener de este programa de entrenamiento es, primero, despertarás tu mentalidad de luchador. Segundo, tomarás mejores decisiones. Tercero, aprenderás a comunicar lo que piensas y lo que sientes. Cuarto, llegarás a ser tu versión más auténtica. Y quinto, contactarás con más luchadores. Cerramos convocatoria el 8 de octubre e iniciamos el 9 de octubre. Si lo requieres, puedes aplicar una beca. El alcance que tuvimos en la segunda generación fue de más de 183 ciudades, 7 países y el 63% de los participantes fueron mujeres. Haz la lucha y ponte la máscara.